Hola, hola, mira estoy por aquí, sí, estoy, hola, hola, hola, buenos, buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? A ver, ¿qué les pareció mi lugar de trabajo? ¿Qué les pareció? Así transmito yo, imagínense, imagínense, vamos a ver quién está por ahí. Vamos a terminar la decoración de este álbumcito. ¿Quién estuvo conmigo? A ver, dígame. ¿Quién estuvo conmigo el día que hice este álbumcito? <risa> hola, hola. Voy a esperar a ver que vayan entrando. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Voy a transmitir para que vean cómo voy decorando el álbumcito. ¿Quién ha visto el álbum? ¿Me puede decir? ¿Quién ha sido la que haya visto el albuncito? <coughs> hola, hola, bienvenidas a todas. Estoy por aquí, ahí están entrando. Vayan entrando, compartiendo. Compartiendo, por favor. Compartiendo, me, ayuden, me ayudan a seguir creciendo. Hola, hola, bienvenidas a todas. Hola, hola. A ver, ahí las veo. Ocho. Feliz lunes. ¿Cómo están? Vamos a estrapear. Vamos a estrapear, chicas. Vamos estrapeando. Bienvenidas a todas. Hola, hola, hola, hola. ¿Ya están todas por ahí? ¿Están todas por ahí? Les cuento que estoy buscando mis. Ya me acordé de dónde lo he dejado. Como he hecho nuevo. He ordenado. Este, he puesto luz en, en otros lugares mis cosas donde siempre busco. No está. Pero ya lo encontré. Ya me acordé a dónde guardé mis. Mis docitos. Que siempre para decorar termino utilizando estos dos cuadraditos. Para poder levantar. ¿no? Vamos a levantar algunas cositas. No todo. Pero algunas cositas sí voy a levantar y utilizo esos dos. Esos dos, sí. Ya, a ver, las leo. A ver, ¿les gustó? ¿Les gustó? Voy a, a, eh, a enseñarles por Amazon cómo buscan. A ver, quiero verlas. ¿Están? Sí están, ¿no? A ver, ¿saben por dónde me voy a ver? Por acá, por la, por la, la. Hola, hola, bienvenidas a todas. Bienvenidas. Un ratito voy a buscarme por aquí, bajar el volumen para que no vayan a escuchar. Esto es un nuevo centro de, un, un nuevo centro de transmisión. Y acá las voy a poder ver mejor, voy a poder leer sus comentarios, todo. Ahí está, ya las vi. Hola Kelly, ya recién veo los mensajes. Recompartida Isa Isabelita. Ya, ¿quién me acompañó entonces? Eh, ¿Quién me acompañó a hacer este álbum? Donde mi Melo Scrap, ninguna. Se van a ir todas donde mi Melo Scrap para que vean cómo hice esta, esta estructura. Es una estructura que trabajamos eh, en eh, su evento, que ella tiene un evento de 21 estructuras anual. Y me parece maravilloso. Hay varias eh, peruanas que hemos trabajado ahí, ojo, ¿ah? ¿eh? Entonces vayan a ver. Voy a apagar la luz porque acá no necesitamos esta luz. Oye, qué calorcito, ¿no? No sé, por, no sé si ustedes, pero por aquí hace un calor. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas. Voy a eh, decorar un poquito el albuncito mientras ustedes me van compartiendo. Buenos días. Yo lo vi completito. Mi Melo hace buenos proyectos. Sí, me encanta. Me encanta cómo trabaja mi Melo. Hace muy bonitos proyectos. Yo vi, lo edito, sí, la mayoría lo vio después, ¿no? Me dicen que ellos no están acostumbrados al en vivo, ¿no? Ellos no están acostumbrados al en vivo porque todo lo hacen grabado. Entonces, cuando me dijo para eh, trabajar, le dije, no, pero grabado a mí no. Uno que no me gusta porque es mucho tiempo, eh, tengo que estar editando. este Anímate con un, le dije, ¿no? Anímate con un en vivo y me dice, ay, no, Cari, pero no hay problema, tú lo haces. Entonces, de verdad, hubieron bien poquitas al principio, pero después eh, compartimos, fueron compartiendo y así fue eh, se fue llenando ahí la, el vivo. Por eso es tan importante, por eso, chicas, es tan importante que ustedes compartan. Ayudan a todas las páginas a crecer. Cuando ustedes tengan página o si tienen página, eh, se van a dar cuenta de eso. Entonces, es importante que, que nos ayuden a compartir. Mientras más seamos, eh, más crecen las páginas, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, entonces, eh, vinieron de las intensas y todas con, comenzaron a compartir. A mí me encantó. A ver, quiero, quiero que vean un poquito más acá. Ahí, ahí, ya. Les voy a mostrar lo que hicimos les estaba enseñando en, en, en el anterior video, eh, que se trabajó con un, una estructura de acetato, ¿ya? O sea, la estructura fue exactamente así como esta. Yo voy a tratar de, a la hora que tome la foto, tomo la foto y les pego el link del de, eh, el grupo, porque es un grupo, yo grupo. creo que como es un grupo privado, ustedes tienen que pedir acceso, me parece. Pero igual ustedes este lo pueden hacer. Esta, este, por ejemplo, es, eh, es mi muestra, ¿no? De lo que yo estaba haciendo. Entonces, así es. Es una estructura totalmente... Eh, acetato transparente, en realidad eh, queda muy bonito porque ustedes van poniendo las páginas, las van eh, cosiendo y si ustedes tienen un acetato de diseño como este de Papel Manía que yo usé acetato de diseño queda maravilloso no tienen que hacer eh, nada de esto de taparlo pero si ustedes tienen un acetato transparente bueno, pues siguen sí, tal cual eh, lo que yo hice, ¿no? De taparlo todo. Yo lo tapé igual todo. Me gustó taparlo todo porque yo sabía que muchas no iban a encontrar acetato de diseño, ¿no? En mi caso yo tengo acetato de diseño y queda muy bonito. Hola. En Acupé está nublado. Acá está riquísimo. Un sol delicioso. Entonces les copio cuando termine el proyectito. Les copio el link para que ustedes lo vean. Además, todos mis videos, todo lo que yo dicto, ya sea por aquí o por eh, otras páginas, Vilmita, me, me baja el video y lo sube a YouTube. Entonces, ustedes pueden encontrar también, no sé si Vilmita ya subió este video a YouTube, pero también pueden buscar en mi academia de scrap, y ahí van a encontrar también el video. No sé si lo ten, tengo ahorita, pero el último, por ejemplo, el del Día del Padre, todo, todo lo que hacemos por aquí, para que ustedes lo puedan conseguir, porque a veces es mucho eh, hay mucha información, ustedes pueden ir a la, a la a la academia, a YouTube, y ahí encuentran todo lo que hayan visto por acá por la página. Hola, bienvenidas a todas, ¿cómo están? Gracias. Bueno, entonces ya saben, esta es la estructura, queda muy bonita y muy fácil. Solamente hay que coser aquí la, las carpetitas, ¿ya?, pero en realidad ni siquiera se va a ver esto porque ustedes lo pegan acá y esto va a quedar como un sobrecito por si acaso, ¿ya? Lo pueden hacer como yo lo he hecho en este caso. Eh, a mí me encanta Mintay entonces todas las, eh, eh, las páginas son eh, de Mintai. Entonces, como son páginas dobles, queda lindo, ¿no? Hola, ¿cómo están? Buen inicio de semana igualmente. Aquí escrapeando. crapeando. Escrapeamos todo el día nosotros, ¿sí o no? Para no perder la costumbre. Trapeamos todo el día. Bien, entonces este fue el resultado. Miren qué bonito quedó. Unas cuant cuantas piezas de, eh, de la colección. Ahorita les voy a enseñar la colección que es hermosa, la colección de Mintai. Le puse, no sé si se dan cuenta, pero le puse un poquito de glossy. Ahí está el glossy en el corazón. En las alitas de las mariposas también le puse glossy. Y me parece que acá en la lamparita también le puse el glossy. ¿No? Quedó súper bonita, bien, eh, bien fácil de hacer, ¿ya? Súper fácil de hacer. Ya les muestro cómo quedó, ¿ya? Hola mis cari, aquí en Miami. Está súper nublado, lloviendo, pero feliz. <risas> Ay, sí, dice que está, yo me voy, el 23 me voy. Bueno, pero no llego, llego a Miami y de ahí me voy a Ohio y ahí sí está haciendo un calorcito bien rico, dice mi amiga, a donde me estoy yendo. Ya les muestro, ¿ya? Ahí está, esta es la primera página. La primera, la, la contraportada, como se dice, le hicimos un, eh, un rectangulito para que no se vea, ¿no? La cinta por el otro lado, para que no se vea, ¿ya? Y aquí ya vienen las páginas, para que vean qué fáciles son, ¿ven? Aquí yo ya estoy creando, lo que voy a poner adentro es lo que voy a hacer con ustedes. Voy a hacer decoración y, y lo que va a ir adentro, ¿ya? Pero es súper fácil, ahí lo voy a dejar, súper fácil, miren qué bonita se ve, Traten de buscar papeles que sean así lindos de diseño, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas. Miren qué bonito quedó. Como les digo, estoy, estoy haciendo ya la parte de adelante, de, a, de adentro, porque en realidad el, el, el evento solamente es de estructura, ¿no? Entonces, ahí están los sobrecitos, miren. El papel de Minta que he usado es este de acá. Se lo voy a mostrar. Happy Place. Ahí está, los colores son hermosos, son súper vintage, ahí están. Happy Place, ¿ya? Y en realidad he usado ni la mitad de la colección, ¿no? Así que vayan a verla porque quedó súper bonito el, el video. Ahí está, les voy a enseñar cómo fue quedando. Ahí, se abre por aquí. Así como les enseño las estructuras de... Por aquí, por la página, les enseño súper fáciles, ¿no? Miren, esta es una belleza mía, ahí está. Y al último le puse este bolsillito, así que quedó de costadito, yo se supone que lo iba a poner derechito, pero al final quedó de costadito y me gustó como quedó, no sé si se dan cuenta me gustó todo. y tiene un imán y ahí termina el mini minial le hice una correita con la misma cartulina con la que hemos estado trabajando acá está la cartulina con la que he estado trabajando acuérdense que tengo esto, estos packs de zigzy tan bonitos este, ahora no he usado ni dorado ni plateado he usado todos los de colección de, de rose gold queda súper súper lindo ¿ya? y aquí andaba pues este cortando cortando, todo para ir decorando, pero yo creo que con lo que yo corté, ya puedo decorar. Súper fácil, ¿ah? ¿eh? Porque no me voy a quedar mu mucho tiempo, tengo clase en la, en la tarde, como les digo, la de las 4 de la tarde. Hola, hola, bienvenidas, ¿cómo están? Entonces vamos a decorar un poquito, ¿ya? Eh, como les digo, le, le puse una correguita de esta misma cartulina que me gustó y le trabajé el ganchito con el snap, ahí está, lo hice un poquito eh, más grandecito, como para que a la hora que coloquen la foto, ya eh, no lo van a hacer muy apretado, porque ahí sí ya no van a poder colocar la foto, ¿no? Este es el resultado, así que vamos a comenzar a trabajar. La colección tiene este tipo de tarjetones, miren. Todas las colecciones de Mintay tienen este tipo de tarjetas, que a mí me encantan. Ahí están, ¿ya? Que tienen por adelante una ventanita y por atrás todo lo, el papel de diseño. Entonces, he cortado y eh, también le he cortado las partes de, de, de... Las que van a quedar acá, ¿no? Así. ¿Ven? ¿Ya? Para que le dé un filito de todo ese brillito que le estoy poniendo. Hola, bienvenida. Hola, Silvita. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ya, entonces ya saben dónde van a encontrar la estructura, pero no se preocupen, terminando también, tomo foto y les mando el link de la estructura porque oh, ahora no vamos a hacer la estructura, vamos a hacer lo que viene a ser la decoración, ya, para que vean qué fácil puede ser mientras ustedes tengan sus die cuts, eh, los, los recortes, ustedes van a poder trabajar sin problemas, Ya. Aquí, en la primera, el primer sobrecito voy a hacer un tarjetón simple, sencillo. Ustedes cuando hagan sus tarjetas que van dentro de los bolsillos, tienen que sacar un modelito. Una vez que ustedes sacan un modelo del tamaño, en mi caso he sacado un modelo de 10 por 11 y medio, ¿no? Entonces, ustedes tienen que estar seguras de que la tarjeta va a entrar sin problema, el tarjetón, el que viene a ser el tarjetón. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? A compartir, por favor, a compartir, a dar like, a darme cariñito, porque esto no solamente es mi trabajo, es una pasión que creo que todas tenemos y, y que ustedes compartan, manden corazones, comenten, estén activas, ayuda un montón. Siempre les digo lo mismo. Entonces, ya saben, encuentran la estructura en el grupo de Mimelo de scrapus desde cero. Solamente piden acceso y ya está. Bien, entonces, esta es la tarjetita que voy a, a utilizar. Bien simple, solamente va a ser la tarjetita. Y yo ya había estado eh, acomodando aquí y viendo cómo lo iba a poner. Eh, siempre les digo a mis alumnas cuando trabajan que el blanco le da bastante luz a sus proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si ustedes solamente colocan así, no? Ponen eh, la tarjetita con eh, la cartulina que le da brillo tan bonita, y la colocan aquí así. Queda bonita, trabaja lindo, se ve bien, pero un, un bordecito blanquito en donde va a ir la foto quedaría mucho mejor. Entonces ponen este aquí, este aquí. Ay, mis cari, mucha cartulina, que no sé qué. Sí, pues, bastante cartulina, pero se ve diferente y se ve más bonito, ¿no? Entonces, yo decía, si yo le pongo y le pego todo esto, ¿dónde van a poner la foto? Pues por atrás, ¿no? Pero otra opción para que ustedes tengan más eh, lugar para seguir poniendo fotos es que esto se vuelva como una puertita. Y yo ya hice mis cortes. Ya no tenía para hacer aquí un, un cortecito más para hacerle la puertita. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Pues con cartulinitas que tengan ustedes blancas que han quedado, le hacen una, eh, la bisagra separado, ¿no? Más o menos las bisagras que yo siempre hago son de unos dos centímetros y medio o tres y las doblo por la mitad, así como esto. Hola, hola, bienvenidas, ¿cómo están? Entonces ya tengo la bisagrita, ya voy a poder, tengo, si en un principio dije voy a pegar todo así y ahí va a ir adentro del sobrecito, no, ahora lo que quiero es tener más espacio. Eso quiere decir, voy a pegar este de aquí, vamos a pegarlo de una vez, ya, eso es para que veas que sí se puede sacar, eh, sacar más espacios para fotos, eh, de, de diferentes eh, en diferentes opciones, ¿no? Ya vamos a pegar este aquí. Ya, ahí lo pegamos como bordecito. Y la bisagra también la vamos a pegar. Si a ustedes se les olvidó este, cortar como para hacer bisagra, ustedes pueden colocar la bisagra. ¡Ay! Pueden colocar la bisagra derechito. ya, eh, Aparte, ¿no? La pueden colocar en separado. Eh, la voy a poner primero así. Ahí la voy a poner se levante así, ya no la voy a hacer así, sino la voy a poner así, ya, entonces, vamos a darle la vuelta porque se me choca un poquito, voy a colocar así mi bisagrita. ahí, entonces ya voy a tener más espacio para más fotos, y en vez de que sea un tarjetón así simplón, ustedes van a poder poner una fotito más, ¿No? este lo vamos a colocar ahí, Hola, bienvenidas. Esta es la eh, decoración del álbumcito que preparé donde mi melo. Esperen que tengo que ponerlo más centradito más ahí. Ya está. ya. Y una vez que ustedes ya tengan esto, ya están seguras, ya tienen para otra fotito más, para escribir, para la maravilla, ahí recién ya lo colocan en su base. Hola, bienvenidas a todas, gracias por estar aquí, gracias por compartir, por reaccionar. Muy bien, vamos a empezar este lunes terminando mis pendientes. Este, este es mi pendiente, tengo que entregárselo a subir la fotito ahí en el grupo. Entonces solamente hicimos estructura y ahora lo que estamos haciendo es un poquito de decoración. Un poquito nomás. Y las decoraciones yo siempre las trato de hacer bien sencillas. Aquí en la página Para que ustedes no se desesperen Uy, no tengo la cinta Uy, no tengo este ese, Esa herramienta Entonces no, solamente con los papeles Vamos a trabajar solo con los papeles Hola, Jul Julita, buenos días Nuevamente, buenos días, mis cari Hola, buenos días, chicas Buenos días Bien, entonces ya tenemos aquí Para El sobrecito Ahí está Ya está ya podemos decir que ya está. Ahora, este solito blanco quedó muy blanco, entonces ni hablar, no lo no vamos a dejar blanco. Vamos a ver qué le vamos a poner. Mm, miren, por aquí, por ejemplo, todo esto lo he recortado a mano. ¿eh? y Es como una, una liga aquí, una cinta, yo lo voy a poner aquí exactamente. ¿Ya? Ahora, ustedes pueden también dejarlo, porque aquí también todo depende de, de la cantidad de eh, fotos que van a colocar, ¿no? Si es que ustedes quieren colocar una foto aquí, en este caso, no sé, por aquí, entonces, tapar esto no, no, es muy, no es muy recomendable. Pero en mi caso, yo voy a solamente decorar acá. Hola, maneo. Sí, todo con maneo. Yo lo he hecho todo con maneo. Acuérdense que estos, eh, las imágenes vienen así, así, entonces yo solamente las recorto, le dejo un filito blanquito y de ahí todo lo recorto, ahí está, pero acá había unas maripositas que me gustaría que vuelen por acá, yo separé las mariposas, acá está, a ver, tenía varias y dije por acá, la voy a poner esta de acá acá, esta mariposita la voy a poner acá. Ya, que está volando. Ahí nomás la voy a dejar porque tampoco no la puedo levantar mucho. Porque es, eh, se va a cerrar, entonces no importa mucho. Ya está. Ahí la voy a dejar. Y la página que está aquí es importante ver qué cosa le voy a poner. Porque finalmente, como esta es una ventanita, se va a ver. ¿No es cierto? Y estaba viendo entre todos los recortitos que tenía por aquí. una eh, Esta de aquí, miren qué bonita. Miren qué linda, la recorté igualito. De verdad que todos los papeles de Mintai hacen eh, que pueda uno decorar bonito, ¿no? Miren qué bonita, qué bonita, es como un columpio. Lo recorté toditito, le dejé los, eh, los, las hojitas y esta la voy a colocar aquí, en la, en, la, en la puertita, ¿no? Entonces yo lo coloco aquí y a la hora que cierro se va a ver también el columpio, ¿lo ven? Sí, ¿no? Ahora, ¿por qué no lo coloco aquí, por ejemplo? ¿Quién me dice por qué no lo colocamos en esta hoja que está acá? ¿O por qué no lo colocamos? Acá sí podría ir tranquilamente. Aquí, ¿por qué no lo colocamos ahí? ¿Quién me dice en ese tipo de, de, de papeles mientras yo voy pegando? Se pierde, exactamente. A veces me dicen, Mis, yo no sé qué poner, qué colocar, qué... Bueno, van cortando sus... van haciendo sus cortes y ustedes van probando en las cartulinas. Y ahí se van a dar cuenta que en algunas hojas se pierde. Entonces, por eso a veces, si ustedes quieren decorar bastante, entonces pongan los fondos bien básicos. Por ejemplo, esto es un fondo básico. Aquí... Eh, pareciera que, ay no, no tiene no tiene dibujo nada, pero a la hora que ustedes comienzan a decorar, se van a dar cuenta ah, qué bueno que puse el fondo así bien, bien básico porque si no, no puedo decorar así es porque no hace contraste, porque no porque ustedes no van a poder decorar ¿no? entonces ahí queda ya me gustó y acá lo dejo ahí nomás lo dejo Ahí está. Adentro no decoraría para nada porque está llenecito de flores. Entonces no decoramos, ¿no? Aquí al costado, aquí atrás sí podríamos decorar, pero como voy a ver qué tanto me queda, comienzo a decorar por atrás. Pero por adelante estoy bien. Imanes no he puesto nada, pero si ustedes quieren imanes, pueden colocar imanes para que las puertas se queden cerraditas. Hola, hola, bienvenidas, chicas. Ya, aquí no voy a decorar porque lo veo bien, eh, bien decoradito, pero a este lado sí. Entonces, ¿saben qué le voy a poner? Me había quedado, acá está, me había quedado este este marquito, que no es ni troquel ni nada. Este marquito fue de, que, de lo que corté aquí, ¿ven? Lo corté aquí y como lo corté tan delgadito, tan, mejor dicho muy grueso, le saqué un poquito más y me quedó este. Entonces, este voy a utilizar acá, ahí. Ojo, como les digo. Si eh, ustedes quieren que haya más fotos, traten de no decorar mucho hasta que venga la foto. Viene la foto y ustedes comienzan a decorar encima, ¿no es cierto? Eso es importante. Ya voy a utilizar mi pegamento de este tipo lápiz. Lapicero, bienvenidas, ¿cómo están? Esta es una transmisión así, ¿cómo se dice? Eh, eh, la segunda parte de lo que yo ya había hecho, ¿no? En el grupo de mi amiga Mimelo, de México. Este es un grupo donde hay muchísimas escraperas manualistas de todo el mundo. Y ella tiene un, eh, un evento durante todo el año que se, se llama 21 estructuras. 2021, 21 estructuras. Y ahí hice yo esta estructura de aquí, el día, ¿qué día fue? La Gaby seguro sabe. La Gaby es mi, mi secretaria de internet. Me parece que el jueves, si no me equivoco. Ya está. Entonces, miren qué bonito queda un simple marco. Podrían poner por abajo una cartulina blanca. Yo no estoy, no voy a poner eso. Y voy a agarrar estos patines aquí y los voy a colocar acá, en una esquinita. Ahí, sencillito, los patines y ya está. Voy a ponerle un poquito, lo voy a levantar un poquito. Vamos a levantarlo un poquito los patines. Ahí Vamos a levantar un poquito los patincitos. Hola, hola, bienvenidas, ¿cómo están? Y estamos decorando, estamos tratando de decorarlo sin las fotos. Yo recomiendo siempre que sea con las fotos, pero no siempre ponemos fotos. No siempre tengo fotos a la mano, por eso que ya termino decorando sin fotos. Ahí está. Por ahí, de repente, podríamos ponerle una florcita, algo. Ya voy a ver, ya, pero por lo pronto, ahí queda. Esta no la voy a decorar porque aquí va a ir una foto y encima, seguramente, la decoración. Acá tampoco. Vamos a ver aquí adentro. Aquí adentro he hecho otro desplegable. Vamos a ver cómo es este desplegable ahora. Hola, hola, ¿cómo están? A reaccionar, ya saben, a compartir. Bien, aquí hay otro desplegable. Miren, súper fácil. Estoy usando los... Eh, lo que viene en la colección, ojo, ¿eh? ¿Ya? Pero esta vez mi desplegable mi va a ser así sencillito. Es una cartulina de nueve y medio por, me parece, por 23. Doblada por la mitad. Doblada exactamente por la mitad. Aquí tienen otro despegable súper sencillo. La cartulina blanca siempre les va a dar ese bordecito, esa luz que necesitan. ¿Ya? Ahí. ¿Sí? Para la foto. Recuerden que todo esto... Ahí está, la Gaby. <risa> ¿Ya ven la Gaby? Y esta va a venir acá. Ya. Aquí sí la voy a dejar así. No le voy a poner blanco. La voy a dejar así. Así, como la ven? Ahí, ¿ya? Miren qué bonito. Le pueden dar eh, esquinitas por acá. Le pueden distresar. Yo no voy a hacer nada de eso. Voy a ponerla bien sencillita. Así, bien modernita. Entonces, ponemos aquí... La Gaby Edith es mi, mi, mi secre. Mi secre internet. Porque ella se guarda todo. Miren, por más que yo tengo ahí un, eh, un calendario gigante en, en, mi, en mi cara, no llego a apuntarlo todo. <ríe> si ustedes lo ven, está vacío. Debería apuntarlo. Pero yo me guío, pues me, me, me de, de Vilmita, ¿no? Que Vilmita es la que me está diciendo ya, Cari, ¿te toca esto? ¿Te toca esto? Pero debería apuntarlo. Todo debería apuntarlo. Está. entonces este es un desplegable así súper sencillito y aquí le ponemos este, ¿vale? yo estaba pensando que a ver qué hago por dentro tiene que ser sencillo porque si no van a decir pero eso no hizo en vivo y en vivo me demoré dos horas haciendo el albuncito porque conversamos porque estamos este preguntando eso es lo que me gusta del en vivo que están ustedes activas ahí Entonces, este ya viene acá. Si quieren, lo pueden levantar un poquito. No lo voy a levantar. El jueves, ven. El jueves. Hoy día es a las 4 de la tarde. En voy a un Scrapbook. Ay, ay, ay, ay. Ahí está subiéndose el volumen. Sí. Y después Hoy se va a escuchar doble. Hola, buenos días, buenos días. ¿Cómo están, chicas? Chiquillas. ¿Qué hice su, su lunes? Oye, pero no dejen de hacer sus cosas. ¿ah? Cocinen, laven, planchen y van escuchando. En los videos siempre quedan grabados. Siempre quedan grabados los videos. Así que no se preocupen. Ya está. Ya tenemos otro desplegable. ¿Ven? Ya. Aquí les estoy dando ideas de desplegables. Ya, este va a venir acá. Listo. Ahí. ¿Ya? Y aquí, para que no se quede vacío, también le vamos a poner algo. Vamos a ver qué le ponemos. Ay, me gusta esta. Miren qué bonita. Yo creo que le puedo poner la banquita acá. Pero la banquita, así solita, no me gusta. Entonces, siempre tengo unas tiritas acá. ¿no? Unas tiritas que yo voy viendo. A ver. Creo que una chiquita por aquí. Como estoy trabajando con el... Eh, con eh, la cartulina Gol, siempre le doy un detallito con la cartulina Gol, ¿ya? Vamos a ver, una tirita rosadita, también vamos a poner otra tirita rosadita, creo, abajo. Miren, voy a poner una tirita rosadita a, a abajo y otra con la cartulina Gol. ¿Qué dice? Mantiene mi mente ocupada el compartir todo mientras pueda. Así es, así es. Exactamente. Yo mientras cocino, lavo plancho bailo. Mentira, la Karina dice mientras cocino, lavo plancho. Mentira, si no hace nada. Nada hace en su casa, chicas, si ustedes supieran. Cuando la conozco a la Karina que no hace nada? Cuando me la llevo a la playa. ¿Quieren que les cuente el chisme? ¿Quieren que les cuente? Y ahí no me va a dejar mentir la Ceci y la Dalma, que han estado con nosotras. ¿Quieren que les cuente... La Karina, mi carnala, que es, realmente no hace nada. ¿Quieren que les cuente? Ya, este voy a poner aquí, ¿ya? Aquí le voy a dar un detalle. Entonces, ahí ya está la banquita, no está en el aire. Porque si yo la pusiera así, está en el aire. Y no, pues, ¿no? Vamos a ponerle un pisito, una tirita de algún, eh, de, de diseño que les haya quedado. <risa> Les cuento, porque a mí que me encanta contar historias. Ahí, ya. Y este lo vamos a poner ahí. Vamos a levantarlo un poquito. Ya les cuento, pues, la Karina, para que todo el mundo sepa que no hace nada. Estábamos ahí felizmente que invité a las otras, porque a las chicas, a las Ceci, a... porque si no, yo me hubiera tenido a mí de... y, a... y a mí que tampoco no me gusta hacerlo. <risa> A mí no me gusta ni cocinar ni nada, imagínate, si hubiéramos estado solo las dos, que en un principio íbamos a estar en las dos para el evento, el evento que no puedo hablar porque si no me, me van a este, ni siquiera voy a decir el nombre. <ríe> y vamos a ir las dos, después no, ya vamos a invitar a Dalma y a, y a Ceci, felizmente que invité a Dalma y a Ceci, porque si no, solito hubiera tenido que hacerlo todo. Todo había que levantarle, hasta su plato, todo, todo, todo, se pasa. Ahora entiendo, pobre Álvaro. Ahora entiendo, ahora lo entiendo todo, y ahí está. Ay, qué bonito. Y para que no quede solita la banquita, para que no quede solita la banquita, <ríe> se ríen, ¿no? Se ríen, se ríen, acá está la otra mariposa voy a poner un costadito ahí porque acá podría ir una fotito chiquita aunque sea, ahí nomás voy a poner <risa> ¿Se ve? nada pues chicas, nada como ¿quién como ella? que le hacen todo, ¿quién como ella? en cambio uno todo tiene que hacer, ahí puede entrar una fotito chiquita ya, vamos pegando solamente aquí en la esquinita para que para que pueda entrar algo aquí ¿Ven? voy a sacar un cuadradito a ver por ejemplo, una fotito chiquita nomás va a poder entrar sin problema. ven ahí, ahí puede entrar otra fotito. Pobre víctima. <ríe> ya, ahí está. Ya, ahí, ahí queda la otra, ¿ya? Como les digo, no lo voy a decorar todo porque los papeles de diseño son bien, bien fuertes, ¿no? Ya, ahí va otro, ¿ya? otra que he trabajado. Hola Angélica, buenos días. Hello, hello, hello, hello. Ya, esta como había hecho, ah, ya, esta es un desplegable de tres, miren, ¿ah? Que vean que todo es facilito. De 3 Así. Cortamos la cartulina sobre 30. Y el ancho de este, ¿cuánto es? Vamos a ver el ancho de este. Es nueve y medio. ¿Ven? La divido y me queda así. Otro desplegable para más fotitos. ¿ven? A veces un álbumcito como este chiquitito mini mini, pareciera que no tiene eh, capacidad para fotos, pero sí, si ustedes le hacen desplegables diferentes, va a tener capacidad. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidas, chicas. Bien, ahora lo mismo. Hacemos... Que todos los cuadraditos tengan una cartulina blanquita para que puedan colocar sus fotos, ¿no? Ahí. Uy, ahí lo ven. decir esta de aquí, creo que es esta de acá. Esta es acá. Ahí. Ya, de ustedes va a depender cuánto quieren dejar de, de espacio, ¿no? Pobre víctima, dice la carita. Y afuera, afuera, afuera, vamos a agarrar una piecita blanca, así como esta. Vamos a agarrar esta, porque todos quiero que tengan un viso así de, del papel de la cartulina. Y un retacito que me sobró, de lo que hice el cuadradito, me sobró y voy a poner acá. Y solamente me queda... El bordecito de los costados. ¿Lo ven? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a pegar. Miren, ¿ah? Súper fácil, ¿ah? Súper fácil lo que estamos trabajando. Súper fácil. Hola, Fío. ¿Cómo estás? Desafío. Esta cartulina es una hermosura. Es un hilo, y, y cuando ustedes trabajen algunas cartulinas, sí se van a dar cuenta que... No parece, pero sí hay delante y hay detrás. Entonces, traten de trabajar el delante, el que es así, ¿no? Que tiene esa textura tan bonita. Ya saben, ustedes pueden distresar. Yo no voy a distresar, ni hacer cortes, ni nada, porque me demoro la vida. Pero ustedes lo pueden hacer y les va a quedar lindo. Ya me están acompañando para terminar mi decoración. Esta de acá no es, no es. Yo me doy cuenta por el borde. Y ahí. Ajá. Hola chicas, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas. Vamos a terminar el álbumcito. Si no han estado en el vivo, eh, está grabado ahí en el grupo. Igual lo voy a compartir acá. ¿no? Y como les digo, en YouTube también encuentran todos los videos que yo hago aquí. Todititos los videos los van a encontrar en YouTube. No sé si Vilmita ya me, me subió este, no le he preguntado. Pero todos los videos que ustedes... Eh, hasta, todos los videos que ustedes eh, vean por aquí, los van a poder encontrar en YouTube. ya Y ahí como que me dan un like, como que me ayudan... En, suscribiéndose y todo. ¿Ya? Ya está. Entonces, chiquichi, chiquichi. ¿Esto qué es? Aquí hay otro, porque otro voy a poner aquí. Todo para fotos. Miren qué bonito eh, se ve el desplegable con sus, eh, con sus cuadraditos de cartulina, ¿no? Muy bien, gracias. De un frío inmenso. Ay, es que frío está en, en Cusco. Tomando un cafecito terminando el proyecto, ya sabe usted cuál. <risa> La FIO. ¿Cuál? ¿Cuál proyectito, FIO? <risa> ya está, ahí. Y cerramos aquí. Y colocamos este por acá. ¿Ya? Vamos a colocar este por aquí. A veces dirán, ay, ¿por qué tanta cartulina, Cari? Déjalo así. No. Es que queda mucho más bonito. Si sí, le ponen varias bases, varias tapas de cartulina. Mucho más bonito. Obviamente que esto sube el costo del albumcito, ¿no? De todas maneras, les va a subir el costo del albumcito. Pero eh, queda más, más lindo. Queda más lindo. ¿Ya? Yo les cuento una cosita que voy a hacer. Hola, hola, hola Karen. Bienvenidas. Les cuento una cosita que voy a hacer. Ahora que estoy eh, acomodando un poco mi, mi lugar de trabajo, me he dado cuenta, bueno hace tiempo ya me había dado cuenta, que estoy con mucho, mucho material eh, que ya no voy a usar, ¿ya? ya no voy a usarlo porque yo ya sé que no lo voy a usar. Eh, tengo colecciones antiguas de cuando yo empecé, perforadores que ya no uso porque ahora tengo otro tipo de perforadores, otros troqueles. La verdad es que uno va, eh, en un principio compras de todo, ¿no? Compras de todo porque te vuelves loca y tanta cosa, pero luego te vas dando cuenta. Miren, por ejemplo, aquí si yo hubiera querido, podía poner otro desplegable aquí y había otro espacio para fotos. Podría dejar eh, un desplegable aquí. Foto, foto, foto, foto, foto, foto, foto. Por todos lados, foto. Es más, aquí también podría tener un cuadradito porque esto no va a ir pegado, sino va a ir encima. Va a ir metido en un sobre. Así que aquí no he cortado el cuadrado, pero aquí también puede haber fotito. Venta de garage. Sí. Garage de Miss Cari. Oh, no, la tarjeta sufrirá. No, pero no es tanto garage sale. Les cuento lo que voy a hacer. Voy a hacer... ¿Sí me entendieron lo que les estaba diciendo? Ahorita voy a pegarlo, ¿ya? Pero eh, ustedes pueden sacarle provecho a todo este tipo de plegables, poniéndole más bisagras y sacándolo, sacando más fotos, para más, espacio para más fotos, ¿ya? Pero ahorita lo voy a pegar. Eh, les estaba diciendo, no va a ser un garage, porque si no para mí va a ser terrible esto del garage, terrible. Entonces se me ocurrió, se me ocurrió hacer unas cajas ciegas. ¿Ustedes saben lo que significa eso, caja ciega? A ver, ¿quién, quién, ¿quién se imagina lo que quiero hacer? Yo no me pasé. Ay, está bien, está bien. está bien. Una caja ciega. ¿Qué significa una caja ciega? Así como en Estados Unidos las grandes empresas no hacen sus cajas de, de material o de cositas, de ropa, de artefactos, esto, y, lo, y agarran y ponen una caja y dicen Ya. 50 dólares 60 dólares te la llevas si tú no sabes qué, va, qué hay ya, eso voy a hacer ¿qué les parece? pero ojo yo no recomiendo que compren caja ciega, las chicas que ya tienen de todo, ¿ah? porque yo ahí voy a poner colecciones de papeles que están por la mitad por ejemplo, si yo Mintai no van a encontrar nunca porque Mintai amo, amo esto no van a encontrar porque esto me va a servir para otros proyectos. pero por ejemplo eh, este, otra colección que yo que yo haya trabajado y ya no quiero, no quiero la otra mitad porque viene mucho. Ahí van a encontrar una colección, unos perforadores, esos chinitos, los tapé que ya no uso y tengo una cajota. Van a encontrar por ahí sellitos que tampoco ya no uso, pero todo usado. Ojo, por ahí creo que sí pueden encontrar algo nuevo, algo nuevo que tenga por ahí. Pero normalmente las cosas nuevas que tengo por ahí las, se las doy a las fanes destacadas, ¿no? Eh, esas cajas no van a ser de cosas nuevas, ojo, y van a tener número. No sé qué cantidad de, de cajas voy a sacar, pero van a tener número. Entonces viene la Gavierit y me dice: Mis cari, quiero una de sus cajas. Allá, Gavierit, ¿qué caja quieres? Porque tengo de la 1 a la 20, la primerita. Ya, pónganse. Yo le voy a poner un precio: 50 soles. Yo no voy a subirle a esa caja, obviamente, lo que. Lo que yo cobre va a ser una miseria para lo que van a encontrar dentro. Pero van a ser ciegas. Ustedes no van a saber. Cuando lleguen a su casa, abren y ya. Les recomiendo para todas las principiantes. Porque chicas que ya tienen de todo, ¿para qué? ¿Para qué ya? Pues ¿para qué? Así que compren sin saber qué hay, de verdad. Exacto, Nazbe. No van a saber qué hay. Pero les aseguro que todo son cosas que yo he usado cuando empecé y que ya no uso, ¿no? Perforadores, por ejemplo. A ver, ¿qué iba a poner acá? Acá iba a poner uno de estos. Perforadores, por ejemplo, que... Este de acá, miren qué bonito este corazón. Digamos, si no es una bellecita. Sí, no hay, no o sé, sea, subasta. Mm, había pensado en subasta, ¿no? Pero se van a jalar de los pelos. <risa> Conociéndolas. Conociéndolas, se van a jalar de los pelos. Creo que lo voy a levantar. No, no voy a levantar acá porque hay que pensar bien, ¿no? Por ejemplo, si ustedes levantan aquí, a la hora que lo meten al sobrecito, eh, les puede fastidiar y, y se les puede dañar la figura. Entonces, aquí no recomiendo que levanten nada. Aquí pueden levantar, pero aquí no mucho. Ja, ja, ja, yo, yo, yo. Sí, igual siempre queremos todo. Sí, pues la verdad es que sí. Va a ser así, ciega por completo, ¿ya? ¿Ya? Pero chicas, todo lo que estoy pensando, porque mi cerebro funciona, pero a mí, a veces hasta en la noche me despierto y digo, ¡Ah! voy a hacer esto. <risa> ¿Por qué será si no puede dormir mi cerebro? <risa> y este justo les estaba diciendo a las chicas que voy a hacer eso. Ayer que, el sábado que nos fuimos a, a almorzar, rico hemos comido porque tengo mucho, ya me que... en ese momento me querían dar la plata, me decían ya, ¿cuánto vas a co cobrar la caja? 50 soles y me querían dar la plata, oye, fuera de acá ustedes tienen un montón, yo quiero para mis principiantes, para las que recién están llegando, las que no tienen nada, que no saben qué comprar para ellas, ellas ya me querían comprar, tanta cosa tienen y quieren comprar mis cajas ciegas ya, miren qué bonita quedó ahí está ahí, ahí, ahí. ya, ya no vamos a poner nada más, vamos a dejar aquí Ay, ah, ya, otra cosa que voy a poner en esas cajas ciegas, por eso que los precios todavía no se los voy a decir, voy a poner mis, mis productos terminados, mis alboncitos, porque yo generalmente mmm, sí regalo, pero ya se imaginan si yo prácticamente puedo hacer un mini o durante la semana puedo hacer dos o tres y tengo tres, no, tres no, tengo como cinco cajas, pero esas tamper gigantes con tapa, ya, de proyectos. ¿Ya? Entonces, se los voy a mandar en esas cajas ciegas. ¿Para qué? Ah, la Miss otro proyecto, que no sé qué. ¿Para que Uno, pueden sacar mo modelo de ahí, ¿no? Pueden sacar modelo de ahí. Este, pueden sacarle las piecitas porque ahí hay flores, o sea, eh, todo lo que es de decoración le podían sacar ya, ¿no? No quiero yo su álbum de la Miss pues está sencillo, está simple, sacan, ¿no? Lo sacan, venden, regalan, ¿no? Entonces, Va a haber eh, minis, proyectitos ya terminados, algo así como este, por ejemplo, van a poder encontrar en las cajas ciegas, por si acaso. Todo es con la, para las cajas ciegas. Porque no se imaginan la cantidad de cosas que tengo ya. Este ya terminamos. ¿Qué nos falta decorar aquí? ¿No? A ver qué dice. Igual siempre queremos. Esa idea de las cajas para las nuevas está muy buena. Sí, yo quiero que sea en realidad para las nuevas. Yo también quiero cajita en la carmencita ¿sí? y se la talavera, ¿Por qué, ah? ¿Por qué es así? No, pero felizmente que yo, yo ya las tengo, ya. Ya las tengo. Ya, yo ya sé quiénes son las que tienen todo. A ellas ni siquiera les voy a dar la posibilidad. Ni siquiera. <risa> Pobrecitas, pero de verdad no. Porque ustedes son muy intensas, chicas. Son muy intensas. Demasiado intensas. <risa> Mis, yo no tengo nada. La Cristina. Y se ríe. Ay. Gaby, cuando sus álbumes son simples, mi Cuando ¿Cuándo sus álbumes son simples, mira. Pero son así simples como estos, pues. Son simplones. Mi, recién llegó a la Daphne, recién llega a la loca. Yo no tengo nada... Mi sí, te voy a creer, Daphne Hank. Ahí llegó la Dalma que también quería pagar para la caja ciega. No voy a recibir plata de las, de las intensas que yo sé que tienen todo. Olvídense. Yo voy, a, recibir, voy a, a darles a las, a las chicas que no tienen nada. Y ya les ya les digo, todo es. Eh, todo va a ser cosas que yo tengo eh, repetido o que, por ejemplo, papeles, colecciones que yo ya no voy a trabajar. No porque no me guste, sino que ya no quiero trabajar, pues, ¿no? A este no le he puesto este. Yo, yo no puedo hacer nada si no le pongo esto. No, no vivo tranquila si no le pongo esto. No vivo tranquila. Por eso se quedan mis, mis palitos ahí. Ya. Yo no te, Yo quiero mi caja. Mira la Silvi, carajo. Felizmente que ya las voy a tener. Todas mapeadas las tengo. A todas. <risa> yo quiero... Las que somos de otro país, no podemos participar. Soy nueva también, no tengo nada. Sandrita García, pobrecita la Sandrita. Pero, ¿cómo participa, pues, Sandrita? Si yo, ojo que yo no hago delivery ni, ni siquiera para la que vive en la esquina de mi casa. Tienen que llamar su delivery y recoger sus cosas. Yo con mucho gusto, con mucho gusto diría, sí, sí, vengan todos. También de, de fuera, pero no, pues, chicas. No me pueden dar la chamba de, de este... ¡Ay, qué lindo este globo! Dígame, si no es una belleza este globo. ¡Ay, precioso el globo! Yo no tengo nada, solo el mat que me gané la Fiorella. La Fiorella. ¡Ay, miren qué bonitos! ¡Qué lindo corto, ah! ¿eh? ¡Qué lindo corto! No es por nada. Ahí están mis daicas, miren qué bonitos. Ahí están, yo misma los he cortado. Yo misma con estas manos hasta hacerla sangrar. No sé si ponerle el globo grande ¿eh? o ponerle y así a la mitad para que parezca que se va a abrir así, chiquichín. Y lo bueno es que como tiene papel por, por atrás, o oh, le pongo el globo chiquito. Ay no, el grande. jaja ja, se ríe. Ustedes se pasan de verdad, me hacen reír. No, no les voy a dar a las que tienen voy a darles a las que no, la oportunidad, porque no las voy a regalar, porque ustedes saben que yo le estaba diciendo a mi hija, porque con las CL es que yo craneo todo, ¿no? Ay, mamá, sería bueno porque mira tantas cosas tienes, no sé qué, no sé cuánto y, y le digo, creo que voy a regalar, miren lo que le digo, creo que voy a regalar, no, mamá, tú te pasas, siempre estás regalando, no sé qué, cóbreles algo, algo de lo que les vas a poner, algo, pero no les, no, no, la regales Y yo, sí, pues tiene razón Fueron mis cosas con las, con las que yo empecé Y que me costaron, ¿no? Claro, ahora me regalan, muchas chicas me regalan Pero en un principio, muchas tiendas me regalan Y yo estoy siempre agradecida Pero en un principio me costó Entonces, mi hija dentro de todo Que mi hija no es que sea angurrienta Pero me dice, no mamá, tienes que vender Y tiene razón, así que las voy a vender las cajas ciegas y ahí está. Cuando yo sé que alguien necesita, porque efectivamente no tiene, porque no tiene, le digo, no sé. Ahí le regalo, porque yo sé que no tiene. Pero esa que no tiene, o que mejor dicho, tiene, y llora a otros lugares y dice, ay, no tengo. Pero por otro lado está comprando y dice, quiero el, quiero el con kit y todo. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Ese va para, para, va, va directo a, a a alguien por ahí. Hago una cajita de miniaturas que sea solo para mí Ay, la Gabi, que le encanta la miniatura. Mis, ya estoy en Lima y recién vacunadita. Hola, ¡Oh, Dame. qué bien que estés vacunada. O sea que ya voy a mandar a recoger mis sellitos. Ya, dame ya, Dame. Mandas a recoger tus sellitos, ¿ya? Bien, entonces eso no se hace, chicas. Realmente la que no tiene, tiene que decir no tengo pues. No tengo, no tengo, y no tengo, y no necesariamente tienes que, tú te enteras por ahí, ¿no? Ahí ya, ya estamos por acá, ay, me encanta, el globito aerostático quedó bello. ¿Ya está acá adentro? Sí. Bien, aquí, que me encanta esta, voy a poner esta maca, miren, miren esta maca hermosa. Yo quiero tus proyectos, dice la Carmen. Una cajita para mí Karen Castillo. Ya voy a averiguar, ¿ah? ¿eh? Voy a tener que entrar a cada uno de los, de los, este, eh, para ver si son nuevas, primero para ver si son nuevas, si son nuevas, mira, no, no me van a dejar mentir las, las principiantes, que cuando ellas entraron al, a la aula de principiantes, ellas creían que solamente iba a ser este, bueno, las clases, pues, ¿no? Cuando, así también me levanté de la cama y dije, voy a hacer que cada una tenga su madrina, ¿ya? Entonces comencé a convocar, miren cómo he, he puesto la, eh, miren cómo juego también con mis diecats, para que ustedes puedan poner la fotito por acá, ¿ven? Y miren qué bonito quedaría la fotito ahí. Uh, hola, buenas tardes, Espejo Mila, Mis ya iba a mandar el motorizado, pero creo que voy a esperar por la cajita, ay, la Yulis. Pero Yulisa, ojo chicas, todo lo, mis, todo lo que estoy diciéndoles es para cuando yo regrese, o sea, de acá un mes, sino que yo tengo que contarles porque si no, no me aguanto, no me aguanto. Ya, ahí, ahí queda. Ah, les estaba contando que eh, entonces las chicas nuevas entraron, ¿no? Entraron sin saber a dónde entraban. Mejor dicho, me imagino que sí saben, pues, a dónde iban a entrar, a las aulas de la Miscari, pero no sabían la sorpresa que les se le venía. Porque yo agarré y comencé a convocar, miren, aquí les voy a enseñar, aquí hay otro tarjetón sencillo, simple como lo ven, así, así nomás. Pero esta vez ya no voy a poner mi bisagra para arriba, esa bisagra para arriba, sino la voy a poner para acá, para el costadito. ¿Ya? Para que haya dif diferencia. Ya, no te preocupes, Julie. pero como te digo, yo voy a volver, recién vengo, recién vengo, y ahí eh, hacemos todo. A las florecidas intensas, también ya está el grupo de las florecidas intensas. A ver, a ver voy, a, voy a marcar acá, porque si saco todo el, el aparatijo, ahí voy a marcar la mitad. Ya, este, ¿qué les estaba diciendo? Esta es la grita. La bisabrita, la bisabrita. ¡Ah! Alguien de esas cajas se va a llevar mi crop Sí, porque ¿qué hago con dos cropadail? Ni hablar, ni hablar. Entonces ya mi crop adai, la anterior, ya está viejita, ¿cierto? No viejita, sino se le salió el ganchito. Y yo me compré la rosa. Esta, la preciosa. ¿Qué tiene mi crop Funciona muy bien, solamente que... Se le rompió el ganchito por acá, ¿no? Este ganchito se le rompió. La celestita. Y ya por eso ya no la uso. La tengo ahí. Y no, pues no, es que yo no debo tener... Porque tiene otro color. No, no, no. Va a ir en una de las cajas. Va a ir... Por eso les digo, lo que yo voy a poner ahí eh, va a ser de todo. De todo. No sé cuántas cajas voy a, voy a armar al final. Ya, una va a ir para arriba y la otra va a ir para abajo, ¿no? Y ya. Entonces, este va a venir acá. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Este va a venir acá. Ya, pero creo que tengo que hacer enterita esta tira. ¿Por qué sacaba una tira tan... tan delgaduch? Tan delgaducha? Vamos a hacer una tira que agarre todo, claro, que agarre todo. Mira. A ver, vamos a hacer una tirita. Acuérdense que están ahorita conmigo porque yo estoy decorando, eh, estoy decorando este álbumcito. Ahora sí, vamos a marcar. Marca, marca, cari, ¿dónde está para marcar? Ahí, ahí. Y ahora sí. Entonces ahí va a haber de todo, chicas. ¿ah? De todo va a haber en esas cajas ciegas. Porque ya necesito, necesito sacar muchas cosas. Necesito sacar. Ya, miren nuevamente una bisagrita, ¿ven? Las bisagras nos ayudan para nosotras seguir eh, sacándole más provecho y más, más hojas, ¿no? Más este lugar para fotos. Ya, ahí va ahí la bisagra. Hola, hola, bienvenidas. Háblenme pues, por favor, háblenme para yo seguir trabajando. Háblenme, háblenme para yo seguir trabajando. Porque si yo estoy aquí con ustedes, porque yo quiero escucharlas, ¿ah? Quiero leerlas, escucharlas. Si no solita ya hago mi, mi albumcito, ¿sí o no? Yo puedo ir a su casa con mi camión y me llevo todo. Qué, qué linda la regla dorada. Tengo dos, tengo dos, voy, voy, voy a mandar una en mí. Ah, les estaba contando de las principiantes, entonces las principiantes no sabían a dónde se estaban metiendo, solamente que estaban en clase de principiantes, ¿no? Entonces yo comencé a convocar a las, a las, eh, a las madrinas, ¿no? Ay, voy a ponerle madrina a cada una de, de las principiantes, porque cuando yo estudié eh, educación inicial, me pusieron a mí una madrina... No a mí sola, ¿no? A toda la promoción que entraba a las nuevas Me pusieron una madrina de los, del último año Entonces nos mandábamos cartitas Así, pues somos así la profesoras de, de educación inicial Nos mandábamos cartitas, regalitos, todo Y luego había un día que era el día del madrinazgo En donde conocíamos a la madrina Bien bonito era Bueno, entonces eh, Convoqué a las madrinas y les dije Miren, chicas este, si ustedes mandan una una cartita dándoles eh, ánimo para las chicas que recién están empezando no este un dulcecito por ahí así no qué creen qué dulcecito qué este eh, cartita les mandaban material mate, cajas de material algunas nuevas otros que ya de, de uso todititas, ninguna se quedó sin enviarle. Entonces, todas las uh, principiantes decían, cuando hubo la, la actividad ya de conocer a la madrina y todo, porque siempre hago un zoom para ver cómo se sienten, qué tal, todas las ahijadas decían, nunca imaginamos que entrar aquí a las principiantes de, de la academia iba a ser así. O sea, yo pagué, no sé cuánto pagaron ellas, creo que... Creo que 80 soles estaba el mes y tuvieron que hacer su matrícula 50. Bueno, pagaban como 120, ¿no? Pero las cajas que les llegaban de las de las madrinas, las cajas que les llegaban de las madrinas, decían, no, esto ya superó lo que yo pagué, ¿no? Encima se quedaron con una madrina que las apoya. No, fue fue lindísimo. Y, y todas tuvieron una madrina especial para cada una y eso que fue así a la Sara Ahí está. Ya, acá hay otro desplegable que hemos hecho. ¿eh? Entonces ya seguimos sacando, inclusive aquí podemos poner otro y acá hay para otra fotito. Disfrutando tus habilidades de tus manos es mi luzca No dice a las experimentadas. Los regalos eran lo máximo, así es. Parecía competencia de quién daba más. Exacto, Gaby. Parecía competencia de quién, quién daba más. Entonces dice que cuando llegaban los paquetes los esposos decían, pero ¿cuánto tú pagaste por este curso? Ay, bueno pagué tanto. Pero mira lo que te ha mandado la madrina. Obviamente yo no, no exigía a la madrina que mande nada. Solamente quería yo que le mande un, una cartita con unas palabritas dándole este, fuerza o, o apoyo y un chocolatito, un dulcecito. Pero las madrinas se reventaron de regalos. A ver, ¿quién iba a pensar que así iban a terminar con las madrinas y todo? Y yo lo... Armamos las... este a las principiantes, y después pensé en lo de las madrinas, y fue un éxito y ahí está yo me demoro la vida para cortar, porque no sé manejar bien la guillotina, por más que me pongo lentes sí mi luzca pero es facilito mira esta guillotina, la última que me compré de We Are, una maravilla, para estas cositas chiquitas, no porque si no ya tengo que sacarla grande dije no al comentario de que iba a en un camión a recoger, ah ya ya, miren, inclusive aquí podríamos poner una tirita de, de un papel de diseño, por ejemplo, no sé. Y hacer un, un, otra, otro sobrecito. Vamos a hacer, ¿ya? A ver, de papel de diseño, de este por ejemplo. Ya, aquí vamos a hacer un sobrecito más. Ya, yo, cuando ya me pongo yo aquí, ya comienzo a alucinarme lo que quiero ¿no? a ver, vamos a hacer uno de 5 5 está bien pero, o 6 6 centímetros por eso les dije me iban a acompañar a armar ¿ah? ya, y este lo vamos a poner acá a ver, queda perfecto vamos a ver si, sí, perfecto no, más chiquito, poquito menos Hola, ¿de qué me perdí? Dice la, la Cecilia García. ¿De qué me perdí? No te has perdido de nada. Entra nomás, siéntate, Ceci, siéntate. Estamos decorando el albuncito que preparé para mi amiga mi scrap. ¿Puede ser por acá? No, acá. Este lado de acá. Excelente. Entonces, aquí ya solamente pegamos como una C. ¿No? Así. Mira, ahí. Ya pegamos como una C y la colocamos acá, encima del sobrecito. Miren cómo pueden sacar espacio y más espacio y más espacio para más fotos, para más... Entonces pueden ustedes poner aquí y también pueden poner, esta no la voy a poner porque no va a alcanzar, pueden poner otra. Hola, bienvenidas a todas a compartir, por favor, a compartir. Pueden poner otra por acá, así. ¿Ven? Entonces, mientras más eh, espacio tengan para fotos, mucho mejor. Vamos a colocar este. Vamos a poner esta. ¿Qué hice? Todas tus ideas y eventos son todo un éxito. Sigue sí, adelante, mis cari. Gracias, Silvita Lina. va a ser otra aula de principiantes este año. El otro año ya, este, Dafne. Sí, este año ya lo hicimos. Yo hago mis principiantes a principio de año, pero ojo que las principiantes todavía pueden entrar porque todos los videos quedan grabados, ¿no? Lo que sí ya no hay evento, o sea, ya no hay madrinazgo ni nada. Tiene que estar en el momento lo del madrinazgo, en el momento. También estudié educación inicial, pero trabajé siempre con tela. El papel es muy diferente. Sí, es verdad. Linda experiencia en la Academia de Principiantes. Yo soy una de esa promoción. Las madrinas, todas lindas, nos apoyaron mucho para empezar en este lindo mundo del scrap. Sí, Angelita. De verdad fue una actividad bien bonita y no, y había resultado como les digo, las madrinas se las pusimos con birmitas así a dedo, ¿no? Ya esta con esta, esta con esta tratamos de que también sean las de provincia con provincia, pero eran, eran tantas chicas que sí no pudimos eh, hacer bien eso. Pero, miren, ahí está, ¿ven? Pero, eh, de verdad, una un, eh, algo bien bonito hicimos. Y las chicas se quedaron, o sea, me decían, ¿no? ¡Oh! Mira que yo no conocía a ella, pero eh, por ti la conocía. Y total, que me conocía a la fulana de la mengana. Todas les había llegado la madrina que tenía que llegar. parecida a ellas, o que se conocían, o cualquier cosita. De verdad, fue bien bonito. Ya, estamos terminando, chicas, ¿ah? ¿eh? Estamos terminando, acá no se va a poner nada, o lógicamente, acá me parece que sí, yo quería ponerle esta de aquí, bueno, de aquí, de aquí vemos, ¿ya? Esta de aquí es la última, esta es la última, miren, la última, ¿no? Sí, es la última, ya. Esto, por ejemplo, he hecho un desplegable mucho más sencillo, así larguito, he hecho a propósito este corte para que se vea así como lo ven, Siempre la cartulina blanquita que le va a dar la luz y se sabe a dónde va a ir la foto. Hola, hola, gracias, buenas tardes, muy lindos sus trabajos, gracias chicas. Y seguimos trabajando con estas piecitas que la voy a colocar aquí, ¿ven? Entonces, a la hora que lo abra, va a quedar así, van a poder poner foto aquí también y van a poder po poner foto aquí. Y aquí también porque es un desplegable, acuérdense, ¿ya? Así, simple, simple, sencillo, nomás mis cari, sencillito. Ya, entonces, eh, así fue la actividad de principiantes de este año, 2021. El otro año, Dios mediante, porque uno nunca sabe las cosas que pueden pasar, hacemos otro principiantes Y seguramente, las principiantes de este año van a ser madrinas. Seguramente van a ser madrinas. Tengo un montón de principiantes. Que ya no son principiantes, ¿ah? ¿eh? Ya son... No son nada principiantes, mejor dicho. ¿Qué le quería poner acá? Voy a sacarle un poquito más para que se vea un poco más porque se ve muy delgadito esto. Hola, hola, bienvenidas. ¿Cómo están? Ahora sí vamos a sacar un poquito. De hecho, las, las principiantes de este año van a ser madrinas. Eso de todas maneras. Estoy más que segura agradecidas seguramente, porque todas estaban agradecidas, unas llorando, así de emoción, ah, ahora sí, ven, miren qué bien, ahora sí, y ahora sí, esta la vamos a pegar aquí, ahí encimita, hola bienvenida, sí, en enero, en enero abro otra academia principiantes, ah no, espérense, enero normalmente, sí, pues es enero, enero y febrero, son dos meses de capacitación, Hello, hello, hola, bienvenidas a todas, todas las que están entrando, por favor, a compartir, a compartir. Es la única forma que también las ayuda a ser fans destacadas y entran también al, eh, a los sorteos que hago todos los fines de mes. Ya está. Y vamos a colocar aquí, ahí, ya. No olviden, siempre compartir, chicas, siempre compartir. Es lo que ayuda a todas, no solamente a mí. Página que ustedes sigan y que les gusta lo que hacen, compartan. En modo público, porque si lo hacen en modo de eh, que solamente están sus amigos, eh, no se va a poder ver. Pero en modo público. Listo, compartido, dice mi luz. Muy bien. Así que ya saben, los proyectos que se vienen... Florecillas Intensas VIP, para todas las que me compraron eh, Helfer. Tengo todavía eh, sello Helfer, ¿ah? Ya, en estos días me conecto para enseñarle lo que me queda. Ahí está. Tengo Helfer y florecillas VIP, eso es para cuando regrese. Voy a regresar con material también que voy a vender de Helfer, todo de flores, ¿ah? No voy a vender nada que no sea flores, por si sea, acasito. Por si acasito crean, ah, no, la miscaria va a vender de todo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Florcitas nomás. Florcitas, nada más. Ya miren, aquí voy a poner así. Y como les digo, si quieren, solamente pegan acá y para acá ya pueden haber, para que coloquen otra fotito. ¿Ven? Bueno, este color no se, sé, no, no se sé, a. No van a ver ustedes bien. Pero aquí van a poner, va a poder haber, va a poder ver otra foto ¿Mis cuántas me faltan para completar mi colección? Uy, dame, Bastante. Bastante, querida. Bastante. Bastante porque a mí me falta un montón. A ti también te falta. Bastante. Voy a traer más. ¿Dónde estás? Estoy de vacaciones en colegio, así que algo tendré que hacer. ¿Dónde estoy yo? Yo estoy en Lima, Perú. No sé, mi Luzca me está preguntando. Lima, Perú. Clima, pero aquí voy a colgar este corazoncito. Miren qué bonito. Ahí está. Ya estamos terminando para que vean qué bonito quedó. Y acá. Si sí, te faltan hartos, pues este Y todos los eh, todos los años sacan más, pero son hermosos. Ya ahí está. Y ya acá terminamos, porque recuerden de que este es un desplegable que va para arriba. ¿sí? y aquí le iba a poner esta de acá le voy a poner mira, esta, cómo es así terminamos ¿no? así terminamos siempre sí. voy a ponerle un hilito delgadito de mi material este, este, este, este. pero súper delgadito ¿hay por acá delgadito? no hay delgadito eh, así, súper delgadito lo no quiero, pero bien delgadito ahí, no, pero no alcanza vamos a poner este llega, no llega no llega total. No, pero no quiero que llegue total. Esto. Cuando regrese de viaje, porque me voy a... Me voy a Estados Unidos, chicas. Un mes me voy. No me van a ver un mes. Porque no me voy a poder conectar. Un mes no me van a ver. Por fin, dirán algunas. Ya para qué. Aquí la misma, todos los días entra. Si sí, un mes me voy, me voy el 23. Ya así de delgadito. Entonces, cuando vuelva, ya hacemos todo lo que quiero hacer. Cuando vuelva, este va a venir ahí y este voy a poner acá. Miren qué bonito queda, ¿ven? Ah, uh, Miss, no tengo aún ningún sello helper, pero quiero el de las hojitas y el de las flores pequeñas que hizo una tarjeta en forma corazón para la semana de su cumpleaños Ah, ya sé cuál quieres Ya voy a traer Ay, sí, es una mini preciosa Miss, me trae mi cámara, igual a la de usted, no se olvide ¿Cuál cámara? Daphne, ¿tú me has pedido cámara? A ver, la Daphne Daphne, escríbeme a mi interno, ¿ah? ¿eh? Bien, entonces ya saben, ya a mi regreso, ya vemos lo de las florecillas intensas, lo de las cajas, este, las cajas ciegas. ¿Qué más voy a hacer? Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo qué más voy a hacer. Esta viene ahí. Y esta la voy a poner con... No, no la voy a poner con, con nada. Sí, Dafne, escríbeme, por favor. A mi WhatsApp, sí, pues voy a traer una camarita nomás. Una camarita nada más. Si me está hablando de la cámara, no sé si Daphne me está hablando de la cámara esta que yo transmito. ¿Eh? Esta cámara baja, sube, pone diferentes colores. Es una maravilla, a mí me encanta. Desde que la conocí, tiene luz, no sé, no creo que vean, tiene varias cositas. Hello, Mabelita, llegó la Mabelita, Mabelita, ya hiciste tu florcita, necesito ver tu florcita, Mabelita, Mabelita necesito ver tu florcita, ya, Daphne, me escribes, me escribes Daphne. llegó la Mabelita, la Mabelita, Mabelita, ya está, terminamos chicas, no me puedo creer. No lo puedo creer. Ah, ya, y aquí, aquí también podemos poner otra tarjetita. Me faltan acá algunos die cuts, pero los voy a ir colocando. Esta voy a poner acá. La mabelita llegó. La mavelita, igual se pasar rocha ahorita la mabelita Se metió, pues, al curso de flores, la mabelita Y no está haciendo nada, ¿no? Y terminó el festival y no hizo nada. Se pasa, ¿no? Me hace recordar a una, una chica que se llama Sony que también hizo lo mismo. Se mete y no hace. A ver, ¿por qué no hace? Métanse para que se relajen. Métanse. Ja, ja, se ríen. Ya, aquí vamos a poner eso. Ay, qué bonito quedó. Qué bonito do... el arbolito. Ahora se los voy a. Se los voy a. Les voy a tomar foto así, una foto bonita. Ahí. Y les voy a compartir el link de donde hice este alboncito. Ya. Esto es todo por hoy, chicas. Somos muchas, dice. No ha he hecho, pero ahí la, se pasa la mamadita, no ha he hecho, se pasa. Solo que disfrutan apreciando. <ríe> Solo disfrutan apreciando el arte, dice. Sí, ¿no? Yo me acuerdo que cuando recién empecé también veía las, las, los tutoriales. Yo no hacía, pero veía estos tutoriales porque me encantaba cómo iba armando. La... Generalmente seguía españolas. Iban armando así. Y me encantaba. Me queda pegada. Ya. Ahí está. Eh, yo no he podido hacer nada todavía. La, esa es otra. La Cecilia García. Otra. Todo pide. Y después, y después no hace. No, no, no, no. no. Así no juega Perú. A ver a dónde pongo la... Ahí me han quedado algunos detallitos, algunos cuts. Entonces, voy a ver a dónde los coloco. Pero mientras, yo creo que con esto es suficiente. Ahí está el alguncito. Al albuncito que ya se terminó. Vamos a, a revisarlo, ¿ya? Se voy a acomodar un poquito acá. Acá están estas tiritas. Yo ya las voto, ¿no? Aunque si todavía me falta, no lo voto, pero ya me ya lo terminé ya tengo que tirar las tiritas porque si no me lleno de tiritas de todo me lleno Miss, haga un desvío a argentina en su viaje y tráigame algo dice <ríe> sandrita yo iba a ir a argentina hasta antes que empezara la, la cuarentena este mora va a lograr creo qué mal, jalás para el <ríe> mejor queda calladita pronto mandar mi fotos de flores <ríe> sí yo sí hice mis flores, soy feliz. Mis, he visto una rosa como ama su álbum. Puro pop-up. Como armas jugar Ay, sí, tan bonito, ¿no? Tan bonito, chicas. Ya, vamos a, a verlo todo bien. Vamos a sacar todo para que no se nos Todo, todo, todo. Mabelita, mira el video anterior que tengo de mi, de mi aparato ese que te comenté. Muy bien. Ya, a ver, les enseño. Ahí está el pequeño álbumcito Es un mini con estructura de acetato, acetato, vamos a abrir por acá, Uy, este, esta mariposa se quedó, no, después la pego, porque mejor yo la pego con, con silicona, sí, eh, les conté que había puesto Glossy Accent a todos estos detallitos, qué bonito queda, ¿no? al ah, corazoncito también le puse Glossy Accent, vamos a ver, Ahí está la primera, vamos a abrir, acá también falta una mariposa, aquí voy a poner una mariposa después, acá, otra mariposa se va a poner por acá. Ya, acá hay un desplegable, chiquichi. se abre por aquí y ya está, acá les puedo poner algo más. ¿De quién están hablando? ¿De las rosas. Ay, yo también sigo varias rusas, pero que hacen full flores, ¿no? Ahí está... Mis en serio, no hace álbumes simples usted. <risa> Para mí son simples. Para mí son simplos y simploncitos. Ahí está. Ahí. Miren qué bonito quedó. Sí. Ya. Ahí está el globo aerostático. Ajá. Otro desplegable. Desplegable triple. Acabo de ponerle otro como es uno que pueden sacar y poner tranquilamente entran más fotos fotos fotos fotos fotos fotos aquí hay otro donde ustedes van a poder poner poquito ahí. ahí lo voy a dejar vamos a ver otro ahí sacamos este sacamos este y abrimos por acá uh -huh. ¿Ya? los álbumes sí demoran un montón, por eso yo los puedo dividir hasta en dos partes, tres partes. Acá voy a, voy a decorar. Ya vi ya. lo que me ha quedado voy a poner por ahí. Está muy blanco. Ahí venía otra. Este es uno que va así nomás, como un tarjeterito. A ver, por acá. Yo sigo más este, las rosas, pero por sus fotos, por sus flores. Está súper hermoso el álbum simple, sí, entran varios fotitos, varias fotitos, y aquí uno más, y ya está, ¿ven? para que vean que un mini álbum así simplecito, nomás como este, ¿cuántas fotos podrían poner? porque pueden poner foto aquí, pueden poner foto atrás de, de las tarjetitas, pueden poner foto, ¿no? ya, ahí está chicas, misión cumplida, ya me voy porque a las 4 tengo este, tengo un tutorial, ¿Me acompañan, por favor? Ahí está. Miren, miren, todavía no le he puesto fotos y ya está gordito. Imagínense cuando ya esté con las fotos, ¿no? Va a quedar súper lindo. Ay, tengo algunos detallitos que creo que voy a terminar eh, pegando en alguna parte. Bien, hemos terminado. Gracias, chicas. ¿A ustedes les gusta, pues? ¿Les gusta todo? ¿Todo les gusta? ¿Para qué vamos a decir que no, sí, sí? Todo les gusta. Y ahí voy a apagar la ya, bien qué colección usado. he usado col he usado la colección de Mintai creo, creo que voy a hacer mi tarjeta ahora con estos papeles, porque me encanta, la tarjeta que voy a hacer ahora a las 4 de la tarde con la amiga de Piura voy a hacer con estos papeles, porque me encanta además tengo ya lo, los cortes vamos a hacer con esto esta es la colección este Happy Place de Mintai Paper me encanta de Mintai Paper ya saben, va a haber la caja ciega de mis cari, donde ustedes van a poder comprar su cajita y no se sabe qué va a haber, pero van a haber cosas lindas. Generalmente o más, van a haber cosas que yo he comprado cuando recién empecé y que yo ya no estoy usando, ya no estoy usando y no usaré. ¿Ya? Y van a haber sorpresas, a quién le tocará la Propaganda? a quién le tocará alguna herramienta o, o alguna cosa grandecita que yo dupliqué, y voy a meterla ahí en el, voy a meterla ahí en el, este, voy a cerrar. muy bien, eh, el tutorial yo voy a, a tomarle una foto bonita, acuérdense que es importante la foto bonita, y eh, voy a mandar el link de el, eh, del tutorial, ¿ok?, Gracias, Sonia. Ay, aquí voy a ponerle un corazoncito de esos de acrílico. Acá le voy a poner un corazoncito de acrílico. Para que no quede así tan vacío. En la tarde, por la página de Happy Scrapbook. Ahí está la Gaby. ¿eh? La Gaby es mi asistenta. Sí, por la página de Scrapbook. Ahí, por favor, me van a ver. Voy a hacer de esta misma colección una tarjeta. ¿Ya? Voy a hacer una tarjeta con esta misma colección. Bien, tomo foto y, y subo. ¿Ya? Para que vean la estructura. Y ya aquí... Prácticamente son dos partes. Allá está la estructura, que también va a ir a YouTube. No sé si la virmita ya lo subió, voy a preguntarle. Y aquí van a poder ver el, el interior, ¿ya? Bello, gracias, chicas. Yo quiero una de esas cajas, dice Sonia. Ya, chicas, como les digo, las cajitas ciegas tienen que ser para chicas que recién están empezando. Hay que darle, pues, a las chicas que están empezando, ¿no? Hay que darles su oportunidad de tener cositas. Porque como es un poco caro este, este hobby, que en un principio ustedes lo van a ver como hobby terapéutico, pero después lo pueden ver como trabajo. Yo vivo ahora de esto, ¿no? Entonces, este, estoy segura que ustedes lo van a poder ver después como un trabajo. Y, y les va a encantar trabajar en esto. Entonces, eh, así siendo seria, seria, vamos a tratar de darle prioridad a las chicas que no tienen nada, ¿ya? Que recién están empezando, ¿ya? Muy bien. Quiero hacer uno como ese. ¿Dónde veo el tutorial? Hola, Carmencita Martínez Hernández, bienvenida. Repito, voy a mandar, eh, voy a tomarle unas fotos lindas al álbumcito y voy a copiar el link en donde dicté este proyectito. Entonces, van a ver la estructura, en, el pro, en, en ese lugar, es una estructura como esta que está acá, este es el esqueleto, es una estructura así, inclusive ustedes si tienen acetato así de diseño, no necesitan tapar, yo lo tapé porque quise taparlo, no quise hacerlo así, pero si ustedes tienen acetato de diseño como el de mi amiga de papel manía, pueden dejarlo así, miren qué bonito, cada una de las hojas la cosí. Pero una costura normal, con hilito y por dentro, ahí está, estos son los desplegables, ¿no? Y por dentro amarré aquí y cerré porque acá vienen a ser los sobrecitos que acabamos de hacer. Este viene a ser mi estructura calatita, ¿no? Eh, quedó muy bonito, así que pasen a verlo, ¿ya? Pero una vez que yo le tome foto, tomo foto, eh, envío el link, ustedes van a poder ver por ahí, ¿ya? Yo quiero una de esas cajitas, ¿quieren? Hola Paula, yo mil gracias Bien, entonces este Todavía no lo voy a hacer, lo voy a hacer Después a mi regreso, ya Voy a sacar unas cajitas ciegas Besitos a todas eh, Que tengan un bonito Lunes, no se olviden que hoy a las 4 de la tarde Estoy en Happy Scrap No, ¿Cómo es? Ay, ¿Por qué soy así? Soy muy dispersa Yo, ¿Dónde está El la, la comentario de mi amiga? De mi amiga, de mi amiga, Gaby Edith. Happy Scrappy, es, ¿eh? ¿no? Es de mi amiga Isela, ¿por qué soy así? ¿Por qué? Soy muy dispersa, y toda la vida mi mamá me ha hecho lo mismo Ahí está. Happy Scrappy va a decir que eso es de la yeka. Todas las Todos los nombres se parecen mucho, Happy Scrapbook, Happy Scrapbo, ya yeah. Gracias mi, por sus enseñanzas, de nada, chicas. Gracias a ustedes por estar aquí. Happy Scrabo. ya, gracias. Hoy son lo máximo. Oye, les enseño antes que me vaya. Antes que me vaya, les enseño una cosita que me llegó como, no voy a, una cosita que me llegó de esta chica de Happy Scrab. Es Happy Scrappy Ella estaba celebrando su aniversario, ya. Entonces me dijo mi si tú entras al tutorial Mejor dicho, yo te estoy invitando al tutorial. Este, también te voy a mandar un regalito. Ya, entonces yo dije, ay, ya, no importa. Yo, de verdad que a mí sí si me invitan. Me invitan y yo doy el tutorial sin necesidad del regalito. Pero me mandó mi regalito. ¿Quieren ver el regalito de Piura? Desde las Piuras. Lo rompí así desesperada como la cara Y rompe de frente. Primero veo que no se rompa lo que me mande. Y ¡crash! Lo rompo. A las 4, en Happy Scrap. Happy scrapbook, así es Nos vemos, gracias chicas Gracias mis cari por enseñarnos Ya, sí, Yo siempre digo ya me voy y al final No me voy y termino enseñando algunas cositas Ya el regalito ¿Quieren verlo? Miren me mando me, Miren y no me acuerdo del nombre ¿Por qué soy así? Pero no es por mala Ni por creída, ni engreída Ni nada, y es porque yo soy así Bien dispersa, a veces me van a preguntar ¿Dónde compraste esto? Y mi cerebro comienza a... Dónde lo habré comprado. No es por malas, chicas. Happy Scrap. Happy Scrapbook. Gracias. Así soy. Bien dispersa, soy así. Mi mamá me dice que así nace. <risa> ya, miren lo que me regaló. Estas florcitas hermosas troqueles. Qué linda, ¿no? O sea, el, el detalle que he tenido de invitarme a celebrar su aniversario eh, en su página. ¿Su aniversario es? Bueno, ella todos los meses me dijo que ella todos los meses invitaba a alguien para... Eh, para un tutorial, ¿no? Entonces, este, me dice Miss Cari, te invito y te voy a mandar una cosita, entonces yo no pensé que me iba a mandar. Y miren, me mandó tan linda esta chica. Gisela se llama. Están viendo los troquelos. No los quiero donar. ¡No los voy a donar! Ahí la dame se pasa. Gisela, sí, Gisela. Sus florecillas le encantan. Algún día me pondré a comprar troqueles, que les están hermosos sí esto es lo que me ha regalado de mmm, a ver la marca es de Eco Park súper linda miren ¿Ven? ella sabe que me gustan las flores que me encantan las flores entonces me mandó mis florcitas no voy a trabajar con estas en, en la en el tutorial como les digo voy a trabajar con, con, con lo que acaban de ver acá luego este ayer ayer fue el sábado me llegó otra cajita ya voy a enseñar porque siempre tengo que estar enseñando y agradeciendo a todas las chicas que tienen detallitos conmigo me mandaron una cajita un poquito, me hice Ay, mis cari, como un poquito retrasado porque fue por el día de eh, el maestro Happy Scrap, que okay, dije otra vez mal, Happy Scrapbook Happy Scrapbook Gisela de Happy Scrapbook tengo que repetir varias veces para acordarme. Bien, entonces me mandaron esta cajita también. Miren, decoradita que dice Niscari. Ella se llama Creative Deco, decoración personalizada. Ella hace full decoración personalizada. Justo el, el sábado que salí a, a, la, a almorzar con mis amigas, cuando llegué encontré todas estas maravillas. Miren. Miren todo lo que hacen las chicas estos de los personalizados, de verdad, súper lindo. Dice aquí, les leo, eres la mejor profe del mundo mundial. Dígame si no es una belleza y que es verdad. No, mentira. Ay, y mira me ha puesto mis florcitas, estas las, eh, las enroscables, las enrollables, las rosaditas. Ahorita estoy, ya estoy terminando, estoy enseñando una cosita. Eh, miren. Miren, ha puesto doradito ahí las hojas, súper lindo. Y aquí me mandó todo personalizado. Repita hasta que se lo aprenda. Muy bien. Happy Scrapbook. ¡Ah, me lo aprendí! Happy Scrapbook, Happy Scrapbook. Por favor, no pongan sus páginas tan, tan parecidas porque después me equivoco. Por favor. Miren este... Eh, esta copita que se está usando bastante también. Me mandó mi amiguita. Dice Miss Cari. Miren, todo esto se puede hacer con la máquina, con la cameo. Yo me compré mi Joy justamente para hacer esto. Porque dice que las letritas chiquititas, delgaditas, las, hace, las hacen así, hermosas. ¿Ya? Ahí está con su moño. Ella debe, me imagino, debe haber hecho sus cajas de maestros así. Y pone ahí, gracias. Todo es vinil. Miren, ah. Todo es vinil. Gracias por enseñarme con con el corazón. Ahí está. Súper linda acá voy a tomar mi vino, mi copa, mi agua. Voy a tenerlo acá en las manos. Porque recién eh, lo recibí. Y este, miren, una carta linda que obviamente no se las voy a leer. Pero la voy a poner seguramente aquí en mi, en mi lugar de mi mesita. Ella es Sarita Salazar. Quien me ha mandado este regalito. Y yo con mucho cariño se los muestro. Y miren esta belleza, por favor. Ustedes tienen que ver esto, esto que ha hecho. Es un topper, esto que usan o que hacen este las chicas que trabajan en Cameo. Qué linda la Sarita. Pero pide pídele su tarea. Sí, le voy. A pedir su tarea! Le voy a pedir su tarea a la Sarita. Le voy a pedir su tarea. Más le vale que me haya hecho las flores. Pero miren por favor el topper, chicas Miren el topper Tiene 800 mil 800 mil como dice la Sony 800 mil capas Miren, miren esta chambaza De verdad Díganme si no es una maravilla Yo personalmente no hago esto ¿Ya? No, no trabajo con la cámara Miren, miren Miren Miren la mariposa pero esto como llegó media chancadita la mariposa y esto, yo lo comencé a hacer así porque yo necesito que las mariposas tengan, ahí está y, ya, y ahí la levanto ahí le comencé a levantar, es que llegó así chancadito con la cajita, no con la, todo lo que puso pero miren, ¿cuántas capas creen que hay acá? cuchumil capas, ahí están las flores y aquí dice feliz día del maestro me dice mi hizo un poco retrasado pero con mucho cariño, no, mucho cariño muchas gracias a Sarita tiene cuchucientas mil tapas. Voy a contar en este momento porque me llama la atención. Una, dos, miren, ah. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Solo el corazón tiene siete capas. Solo el corazón, ¿ya? El miscari que ven ahí, que está levantado, tiene una, dos, tres, cuatro, cuatro capas más la letrita miscari. Díganme si no es una belleza No es porque sea la miscari ni, ni el nombre Es una belleza Sarita es lo máximo con sus toppers De verdad Y su shaker Sí, su shaker de manzana Oigan, si yo lo estoy mirando así Y lo comienzo a mirar por todos lados Porque lo reviso, ¿no? ¿Qué tal chamba de verdad? ¿Qué tal, chamba, y por aquí tiene el shaker, y digo, ¿cómo lo ha hecho? Lo ha, lo ha puesto en el medio, el shaker, ¿no? Y estaba revisando, y acá, pues, entre la capa 3 y 4, <risa> está el corte de la manzana, y luego le ha hecho el shaker, no, una maravilla, una maravilla. El otro año, porque ya este año ya no, pero el otro año me compro mi torta, me compro mi torta, y la po pongo ahí mi shaker, o de repente estos días compro mi torta, pongo el shaker y me tomo mi foto. ¿Sí o no? No importa que haya pasado. Nada, este, algunos. Y además, como sabe que a la Misca le encantan los chocolates, me mandó un sublime. Y por acá creo que hay, ahí está. Y un triángulo. ¡Ay, qué rico. Ah, qué, qué lindo su topper de salitas al azar. Sí, precioso su topper de las aritas al azar. Oh, y hermoso! Voy a ver si me compro yo. Y miren el detalle, ¿no? De ponerlo en su papel. Tiene su, su virutita. Miren, su... miren. Como todas estas cosas como, como llaman la atención, ¿no? Y se ven tan bonitas. Bueno, ahí está la bellecita. Me, me ha encantado. Me ha encantado. Voy a dejarlo ahí adentro. Ya. Este, los chocolates me los tengo que comer de todas maneras. La cartita de miserita. Muchas gracias a miserita. La voy a poner ahí. Y acá voy a tomar mi agua, ya. Miren, algo así estas cajas van a ser así mis cajas ciegas. Aunque creo que un poquito más grandes, ¿no? Así van a ser mis cajas ciegas. Van a tener números. Entonces ustedes van a poder comprar de acuerdo a la, a la numeración, ¿ya? Así va a ser mi cajita. Para que sea sorpresa. Ya, tengo algo más para... Ay, sí, les voy a enseñar una última cosita, ¿ya? Me fui donde la madrita... Y le, le compré una cosita mejor. De una vez que ya me olvido de hacer un unboxing de esto. Le compré a la Mabelita sus, este, sus telitas. No todas, porque te comenzaron a decir, ay, por culpa de la amistad y me... No va a ver ya no voy a tener. Ahí está. La Mabelita, ese día me fui. Les voy a enseñar los que compré. Lindo los top. Así es. Miren, yo ya me iba... Pero vamos una vez a hacer el enamorado. Miren. Me compré esta de aquí. Ahí está, Mabelita. M.I.M. Studio. Ahí está. Díganme si no es una belleza. Ah, Corduroy Bebé. ¿Mm? Precioso. Tiene infinidad de colores. Vayan a verla. Está bien, bien chévere, bien chévere. Este otro Corduroy de Bebé, pero el lila. No, no le compré toda la tienda a la mabelita. Le compré unas telitas porque me, me comenzaron a fastidiar todas. Miren, miren este rosario, este lila. Bellísimo este lila. Todavía no sé qué, qué proyecto voy a hacer, pero algo voy a hacer. De repente voy a forrar algún, el lomo o algún pedacito. Tengo que ir donde la mabe. Ay, la, la lula, la lulita, ahí la lulita, la lulita. Donde Mabel, donde Mabel me he comprado estas bellecitas, Dígame, si no están preciosas, son, corduro eh, corduroy bebé, corduroy bebé, sí, me me, me, me fastidiaron y ya dije, no, yo voy a comprar solamente cuatro, cuatro no me voy a comprar, no, cinco, ¿cuántos he comprado? Ahí rosadito, siempre compro rosado y celeste porque sí o sí, álbum de bebé siempre pide, ¿no? Ahí está, aunque yo no hago pedido de verdad, pues no tengo tiempo. Pero para mis, para mis tutoriales o, o para la academia, sí. Me haré un pantalón, dice la, la Lula. Lula, ¿has visto el shaker? Qué lindo que me hermoso. Precioso. Esplendoroso. Miren estos. Espérense, espérense. Miren este. Miren este. Hola, buenos días. Será un pantalón. Miren, díganme si no es hermoso, no sé el nombre, no recuerdo. Ya, telas, a ver, nosotras que somos escaperas, ¿qué tenemos que ir a comprar telas? Pero son hermosas las telas. Bueno, este Mabelita dice que va a hacer eh, sus demostraciones y va a encuadernar. Así que yo también voy a encuadernar con la Mabelita. Me ha encantado, he comprado este colorcito y el otro y este de acá, el palo rosa. Sarita hace unos toppers. Ay, sí, hermoso su topper. Una belleza. Miren este, por favorcito No sé para qué lo he comprado, pero lo he comprado. Voy a hacer algún álbumcito aunque sea un, un pedacito, lo voy a usar para un lomito. ¿No es cierto? Para ustedes. Ya para la academia así hago mis álbumes muy grandecitos, porque ahí así son dos horas que tengo que trabajar. Ay, miren, miren, miren, miren súper linda creative Deco es la página de Sarita sí Creative Deco y a ella les he, man, les he enseñado está súper linda estas son las telitas que le he comprado a Mabelita además le compré le compré una tijera nosotras las amantes de las tijeras le compré una tijera blanquita que no tenía de Heidi Swap ahí está la tijera le compré esta brochita esta brochita me encantan las brochas también. Le compré esta brochita para echar mi cola. Vamos a abrirla ya. Vamos a ver qué tal la brochita. Ahí está bien linda, miren. Está súper linda la brochita blanquita. Ahí está la brochita. ¿Y qué más le compré a la Mabelita? Le compré a sus... Este, acá está. Sus reglitas doradas. pues Es así como mi dorada de acá... Así igualita como mi dorada de acá. que Esta sí es la de escraperas de miércoles, ¿no? Que, que regalamos para el pack. Eh, ella ahora tiene las reglitas doradas. dígame si no son hermosas, que son, la, son las reglitas para encuadernar. Eh, ya no, no alcancé el, el esquinero, no alcancé. Pero las reglitas para encuadernar quedaron hermosas. Así que esto también la compré. Esto es lo que le he comprado a mi Mabelita, que creo que ya se fue pero ya saben, tiene cosas lindas, miren, poquito he comprado, no he comprado mucho, ¿No? ¿no? he comprado mucho, así que poquito no me he comprado, ya chicas, ahora sí, me despido, cuídense mucho, a las 4 nos vemos, ve Ahí están todavía, miren qué lindo, ya, espe ya espero sus proyectos con esas telas, ay sí, pero voy a probar, ¿a? porque no es, he... yo he trabajado con otro tipo de tela de encuadernar, pero con este no, Así que voy a estar atenta a los tutoriales de la Mabel. <risa> Muy bien. Creative Deco es la página de Sarita. Sí, Creative Deco, por favor, todas se van a ver a, a Sarita que hace unas hermosuras. Creative Deco. ¿Ya? Súper bonito, súper lindo. Ahora sí, me voy a las 4, ya saben, en eh, Happy Scrapbook, ya me lo aprendí, de Giselita. Esta es una chica de piura, ¿ya? yo encantada siempre de apoyar a todas las que me digan mientras yo pueda, mientras tenga una fecha que yo pueda, yo feliz así que, este ahí las espero, a las 4 de la tarde ¿ya? muy bien, byecito nos vemos, cuídense mucho bye bye bye ¿funcionó?